Somos todos atingidos, somos todas atingidas. Trabalhadores e trabalhadoras a lutar por um projeto energético popular. Convergência de comunicação dos movimentos sociais no Encontro Nacional do MAB. Eu sou sí, Alberto, eh, uma das comunidades maias de Guatemala. Eh, Allá nosotros vive en un área de, que, será, que está amenazado por la hidroeléctrica xalala. Yo Soy Rosalinda Hidalgo, formo parte de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental y que a su vez pertenece al Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, MAPE. Es una organización pues, en contra de los proyectos hidroeléctricos que se están llevando a cabo en México. Mi nombre es Jerónimo Osorio Cheng, soy mayachi una de las 22 eh, grupos lingüísticos en Guatemala. El contexto nacional es a partir de una reforma energética que se da en el 2006 para la privatización de energía. Esto, históricamente la energía había estado a cargo del, del estado federal, eh, pero con estas reformas cambia la coyuntura y se pone al servicio de la privatización, no solamente de bueno, principalmente de la energía eh, generada por hidroelectricidad ante el discurso de la crisis de petróleo. Se abren los mercados, eh, entonces ahora tenemos que tanto las zonas que son de viento para generar energía eólica están privatizadas y también eh, una política muy reciente en el 2010 que se da, que se tienen proyectadas más de 500 presas a nivel nacional. En Guatemala, como hay en otras partes de, de Latinoamérica, está la amenaza de, la, de las hidroeléctricas y de las minerías y de las petroleras. Entonces, dan un discurso de que es importante hacer las hidroeléctricas porque el país lo necesita, Guatemala lo necesita, la población rural lo necesita. Pero eso es totalmente falso. Porque las, en Guatemala hay 132 hidroeléctricas planificadas, grandes entre mediana y grandes, eh, Y todo es para el, para el Plan Pueblo Panamá. O sea, va a eso en manos de empresas privadas. Eh, el mismo Ministerio de Energía y Mina eh, acaba de aportarnos un documento que con la presión que hemos generado, los movimientos sociales, por, para poder ver qué tanto necesitamos de energía, por qué tantas hidroeléctricas. Entonces ya nos dimos cuenta de que efectivamente hay, hay energía para electrificar a la población guatemalteca si fuera así lo que, eh, lo que se necesita. Aquí el problema es que toda la energía es para las transnacionales, ¿verdad? para las industrias. Y estos proyectos en su mayor parte están asentados en comunidades rurales y poblaciones indígenas que históricamente han habitado el territorio. Entonces nos enfrentamos ante un panorama gravísimo porque la hidroelectricidad generada va a ser para las empresas privadas y México tiene también un superávit de producción energética casi de un 40%. Entonces también nos preguntamos, ¿energía para qué y para quién? Allá nosotros, en un área de, que, será, que está amenazado por la hidroeléctrica, Shalala, eh, sería afectado 13 mil persona. Vemos que aquí se combinan tanto los proyectos que benefician para las empresas pues, regionales, estatales, como también a las transnacionales. Eh, al final tienen toda una articulación muy fuerte, porque unas van a ser la construcción, otras van a ser la venta de energía y otras también es, se aprovechan de la privatización del agua. Mira, en Guatemala es bastante complicado ser eh, defensores de los recursos naturales porque ahí inmediatamente te califican como terrorismo, ¿verdad? Incitación a la violencia, que ese es el, el término que ellos utilizan en Guatemala, el gobierno. Tenemos un gobierno militar vendido con las transnacionales, cuando digo militares, es que su pasado es uno de los responsables de los, del arrasamiento de comunidades en los años 80. Que en estas zonas está el conflicto crimen organizado, las empresas están teniendo una alianza muy fuerte para comprar a que no les, obstac no les obstaculicen el que se lleven a cabo estos proyectos energéticos El plan que ellos han, han hecho ahorita el gobierno, juntamente con las empresas, tienen varios varias varios planes uno es hablar con los líderes y lideresas comunitarias ofrecerles dinero a cambio de, de, de seguir luchando verdad y al no aceptar eso entonces van a la intimidación y, y por último la, la violencia ya directo el mismo día de iniciarse el evento del mapder, eh, con toda una fiesta previa con la población, teníamos tramos más de 500 invitados, asesinan a Noé. Uno de ellos es que eliminan toda oposición que lo encuentren en su camino. Eh, el caso más reciente, el 23 de este, del mes de agosto, a una región cercana a la nuestra, que es el, el proyecto hidroeléctrico Santa Rita sobre un río. Noé muere apuñalado en una zona y cuando lo dejan es como ofrendado, ¿no? o sea también tenemos que leer estos símbolos que nosotros lo tomamos, mataron a nuestro compañero, era un mensaje directo de quien no quiere la presa, es decir, bueno, si ustedes no la quieren, aquí tienen su, su ofrenda, nosotros sacamos el evento pero ¿qué es lo que provocó la disminución de la participación local? O sea, están, no están matando a líderes, sino están, matando, están provocando el miedo a la participación social. Están violando ese derecho. Entonces es lo que pasó el 23, con un compañero, David Chen, de esa comunidad, que él ha sido uno de los, los líderes de la comunidad, llegan a su casa y al no encontrarlo a él, asesinan a sus dos sobrinos. Entonces, eh, el gobierno, y con el visto bueno del gobierno, estos, estos agentes contratados por las empresas, eh, pues son de la región, pero este, matan a sueldo. Este mismo patrón se está reproduciendo en otros estados, como es Chiapas y también en algunas zonas de Guerrero. Es fuerte porque estamos hablando de poblaciones indígenas que no, se están reconociendo como afecta, que no las está reconociendo el estado como afectadas, y pues son en este, local, en este lugar son 5.000 afectados directos sí. en una zona de extrema pobreza y que también los va a orillar a irse a las ciudades y el estado, tanto ni gobiernos municipales ni gobierno estatal ni gobierno federal ha querido reconocer este tipo de afectaciones a las poblaciones indígenas que de por sí ya se tiene una deuda histórica sí. es un proyecto grande que quiere hacer el gobierno con nosotros y al cada instante está llegando está presionando a la gente para que, que se acepte ese proyecto. No estamos dispuestos a abandonar la lucha, porque en primer lugar tenemos la experiencia de todo lo que ya ha pasado en nuestro país. Ofrecen desarrollo, no hay desarrollo. Eh, las comunidades de, de, de, de Chisoy, que son 32, están en total abandono durante 30 años de funcionamiento de la presa. Venden mucha energía, es eh, la mayor parte de electricidad que, que genera Chisoy, lo exportan a El Salvador. Sin embargo, no, las 32 comunidades están en abandono. Las ancianas que eran las que lucharon sobrevivientes en las grandes masacres del 82, están abandonadas, no hay quien por ellas. Entonces, cuando llegan a otra región y decir de que van a mejorar la vida del campesino... ...nosotros sabemos que no. O sea, es quitarnos la tierra. Y para nosotros los, los indígenas, los campesinos... ...si no tenemos tierra, no tenemos vida. Porque el Estado no se preocupa por nosotros. O sea, cuando digo el Estado, el gobierno, los que gobiernan el país... ...no, no, no es sí, el, el, el Estado como nosotros, ¿verdad? Entonces, para callarnos... Utilizan la violencia. Han regresado a la violencia, la contratación, identificación de líderes, contratación de, de sicarios para asesinar e intimidar a, a los líderes. Es muy complicada la situación ahora en Guatemala. Uh -huh. Pero seguimos adelante. Digamos, en mi región, Ixcán, eh, las 50 comunidades nos hemos levantado, estamos unidos, no hemos permitido. A que, a que hagan el estudio geológico, que es lo que falta hacer para, para echar a andar la hidroeléctrica Shalala, que generaría. Ellos hablan de 181 megavatios, pero realmente en el plano es 330 megas lo que tienen ellos. Entonces, están mintiendo ahí también, al minimizar los daños. Ellos hablan de, de 7 kilómetros de inundación, pero realmente son 31 kilómetros de inundación. Entonces, ahí es donde nosotros... Como comunidades los hemos, como, nos hemos defendido, verdad, y, y seguiremos defendiendo. Eh, las comunidades estamos dispuestos a no abandonar nuestras tierras. Convergencia de comunicación dos los movimientos sociales en no el encuentro nacional del MAB.